Si el Estado fuera responsable, esa mamá que permite eso, cae presa y le quitan la hija. Pero que esto es una vagabundería. Esto es una vagabundería. Buenas tardes. Buena. Buena. Omar. Sí. Tú sabes lo que es. Que eh, bien a le archiva el expediente, el permiso que le montas. Sí, sí. Y entra a la fiscalía de Duarte para que tú veas lo que dice ahí en, en, una, en una placa. Es ese la procuraduría de la República? <risa> Un charlatán, que debiera estar preso, ese Jan Ailan. Debiera estar preso. Pero claro. Ese tipo. No, muchachos, es una vagabundería total. Es una vagabundería total. Todas esas fiscalías que fueron puestos dirigentes políticos del PLD, no fiscales, no jueces. Dirigente que el PLD lo llevó ahí para que lo protegiera a ellos es una, Pero comenzando con el Presidente de la Suprema Que es un dirigente del Comité Central del PLD Ese es Luis Henry Molina Eso no es juez, eso es un político con toga Eso no es juez Miren el otro, Fran Soto, un sinvergüenza Miren aquí señores Miren eso, pero eso aquí eso es normal eso se va a convertir algo en un mes, Y eso es un hallante. Que, eh, usted verá. Es una vagabundería. Ah, pero venga. Miren eso. Mírenlo ahí, señores. Eh, eh, Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Omar. Y usted, pues usted está como perdido. Mucho de trabajo, hermano, usted Sí, sabe. sí, sí, sí. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, un poco indignado por esto que uno ve aquí en este país. No. Que yo digo que este país hay que cambiarlo, este país está mal. Hermano, este país lo que hay que hacer es prenderlo por las cuatro esquinas. Porque cómo es posible que... La misma justicia sabe dónde están los puntos de droga. Y la gente se lo dice y cuando, cuando ellos van nada, no saben nada y que no que hay nada, Omar. Es un desastre. Ves, ese general, en Santo Domingo, el año pasado que mataron... Es sí, un punto de sí, droga. Sí, sí, sí, sí, sí, Entonces, Omar, este país va a tener que revisarse porque vamos a terminar igual o peor que Colombia. Yo creo que nosotros ya tenemos el número uno en crímenes y en vainas de drogas aquí. E eso es así. Vamos a darle paso a esta llamada. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Bien, gracias. Un placer. Eh, eh, Omar. Sí. El programa de... el... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo es que dice? Sí, señor, adelante. Sí, pero usted oh, está hablando. Mire, que... oh Mire, yo lo que quería decirle era, yo lo, es que la policía tiene un departamento científico a todos esos muchachos que están errando de, de radioativo. Hágale la prueba de parafina, si eso sale negativo, no tienen que averiguar más nada. Es que yo no quiero... ¿eh? Es que usted no está entendiendo cuál es el problema. Ellos no quieren, eso es allá ante todo. Ellos saben dónde están, como dijo el amigo que llamó. Ellos saben todo. No sabe usted, pendejo con eso. Ellos saben todo. Aquí no hay voluntad de eso. Buenas tardes. Buena. Tarde. Buenas. Sí, buena. Sí, buena. Sí, adelante. Sí. Sí. Sí. Sí. sí, eso es así, eso es así, ni más ni menos. Gracias hermano, buenas tardes por aquí. Buenas noches, ¿cómo está usted hermano? Bien, gracias, un placer. Sí, mire, es para, para decirle hermano, que aquí hay una turbulencia tan grande en este país. ¿Usted se cuál es el caso de la mujer que le puso droga a la fiscal ahí En la de la línea a la gente y Ajá. Mujer la soltaron? En la barbería, sí, así, sí, sí, hermano. sí. sí hay una fuerza sí. de familia, obviamente, eh. una fuerza de familia. Pero para estar a la casa, a la deuda, los tratos y todo, porque hay una fiscal que está involucrada en eso, y un capitán, un mayor, lo sé. Tienes razón, es tienes razón. Es una llamada por ahí. Dice, Buenas tardes, no, tienes no, razón. No, esto es un desastre, señores, que este país hay que cambiarlo. Es que este país hay que cambiarlo. Bueno, dice la información hoy de Jaya, se le atribuye al comunicador y exalcalde Alex Díaz, que él conversó con Chu Vázquez el ministro de interior y que que viene este fin de semana a San Francisco de Macorís porque viene con fines de ver si la gente del FARC que anunciaron una huelga para el 24 para eh, que se lleven en general que está. Entonces yo nada más hago la pregunta. Ustedes se imaginan que esa huelga se dé con la demostración y la capacidad de armamento Que hay en estos barrios Como se demostró en Rabo Echivo Con esos casquillos que Eso, eso parece un ca... Imagínense que llegue esa huelga Que el pues entonces tome la calle Y tome No llevo quien nos trajo a nosotros Ojalá Ojalá Desde el gobierno le busquen una solución a eso Para que esa huelga no se da Porque sería desastroso como este este pueblo Buenas tardes Hola. Sí, Omar, sí. bien, gracias, tú? un placer. de ninguno. La mayoría claro. de estos partidos hay que escoger eh, y prender el fuego. Oíste. Una sola cosa, Omar, Sí. Tú eres amigo del síndico, eh, de la sí que yo yo somos amigos, claro, claro. que sí. Claro. en la meja, al lado de los transformadores, en la esquina, hay un hoyo ahí que yo en mi vehículo hoy yo tuve que sacar. Una ahí hay muchos de, hoyos, nada más no es uno. Una, una barrica, tuve que ponerle en el medio del hoyo porque en estos días me cayó la goma de carro y yo no sé cómo yo salí de ahí. Ay, Dios mío. En sabe. la entrada de la boca, en la entrada de la boca, por allá a la autopista de Duarte eso hay unos hoyos ahí que uno, uno no encuentra qué hacer con todo ese hoyo. El pueblo entero está lleno de hoyos, para más decirte. El pueblo entero está lleno de hoyos. Y eso se le ha transmitido varias veces a Siquio. Siquio, nuevamente Dice este amigo televidente Que verdad Porque yo cruzo por ahí Que la ceja por ejemplo La carretera de la ceja tiene como 500 mil hoyos Y otras calles De este pueblo están llenas de hoyos Yo creo que eso hay que meterle mano Porque el, el, el, el, el, se está pasando el tiempo Y el ayuntamiento no está exhibiendo por el bien tuyo, Siquio. Siquio, por el bien tuyo. Hay que tapar esos hoyos. Y hacer otras obras que le den otro colorido a este pueblo. Buena tarde. Buena. Buena, sí. Aquí tenemos una. Buena. Buena. Tiene que bajar el televisor. Vamos ahí. Buena. No. No, no, no se puede, porque es que el televisor no puede estar subido. Tengo que decirle que cuando ah, llama el televisor no puede estar subido. Sí. Buena, buena por aquí. No se oye nada. No, no se oye nada. Miren, señores, entonces. Chubasque viene este fin de semana. Ojalá que puedan resolver lo de esa huelga. Porque como este, este pueblo le meten una huelga. Pero si dos locos tienen a Macorí en zozobra con el caso de Rabo Chivo, tirando tiros. Imagínense ustedes. <ríe> imagínense ustedes. Nos llevó quien nos trajo. Ojalá Chu y los perremeístas que se dediquen a eso. Buenas noches. Buena. Noche. Buena. Sí, adelante. Sí, Omar. Sí. O ahorita vi yo una en mi Facebook. Sí, ¿qué viste. ¿Cómo es? Buenas noches. Te digo algo. Buenas. Buenas noches, Omar. Adelante. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. Omar, pre pregúntale a Siquio que los miércoles toquen las Javieras, Las Javieras están llenas de basura, el camión no ha venido hoy. Oye, hábele ese llamado a ese hombre, el pobre psiquio. Siquio. ¿Sí, y la compañera va a venir a recoger la basura de las abielas. Y la es que las Javieras Yo te voy a decir lo siguiente, Movisoluciones. Cuando ve el programa mío que hacen esa queja, resuelve. Tengo que decirlo. Movisoluciones en la Javiela, pero no me dijo qué es esto. Bueno, en la Javiela. Que tienen varios días que no nada. Buenas noches. Bueno, el pueblo se ha... Da... Eh, eh. Bu Buenas noches. Buenas. Pero ahora me cayeron todas las llamadas al mismo tiempo. Ahora No es brisa. Buena, buena. Buenas noches. Sí, buena noche. Buenas noches. ¿Cómo es en Pimentel la basura. El síndico no está haciendo más. ¿El síndico no la está recogiendo en Pimentel? Nada. ¿Cómo se llama el síndico de Pimentel? Aquí no, aquí es Basura. ¿Cómo se llama el síndico de Pimentel? Noli. Noli Abreu. Noli Abreu. No, Noli Bandejo, mi amigo y mi hermano. No le abre en Pimentel, que no está recogiendo la basura. Pimentel está muy feo. Yo fui los otros días. Y, y está feo. Está, está descuidado. Está descuidado Pimentel. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que le está pasando a los síndicos? Y oigan esto. Los síndicos que vinieron de los otros partidos no han dicho nada de cómo encontraron la sindicatura.